Hola atletas, hoy les voy a mostrar un nuevo método de entrenamiento llamado Freeletics. 5, 4, 3, 2, 1, go. compañía alemana que consta de cuatro aplicaciones actualmente. Tienen Freeletics Running, Freeletics Gym, Freeletics Bodyweight y Freeletics Nutrition. En este video me voy a centrar en Freeletics Bodyweight, ya que es la aplicación insignia de la compañía. Freeletics Bodyweight funciona como una red social para deportistas. En esta compartimos nuestros entrenamientos y nos vamos a apoyar mutuamente con los Clap Claps que vienen a ser los Likes y con los diferentes comentarios. Privétix es un método de entrenamiento que se basa en el uso del peso corporal. Este método de entrenamiento está guiado bajo la teoría del HIIT, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. El HIIT, conocido como uno de los métodos más efectivos del mercado, tiene un enfoque que se compone de secuencias repetidas de periodos de actividad de alta intensidad seguidas de tiempos de recuperación variados. Esto principalmente impulsa el metabolismo y maximiza el consumo de oxígeno. Varios beneficios de esto es que se regula la presión arterial, se aumenta la salud cardiovascular, se estimula la sensibilidad de la insulina, lo que ayuda a que los músculos absorban de una manera más eficaz la glucosa y la utilicen como combustible, además de regular los perfiles de colesterol. Otro punto demasiado interesante es que con el workout HIIT el cuerpo es capaz de quemar calorías y asimismo ir ganando masa muscular, lo que implica que se obtiene un mejor resultado de ambas partes. Una gran ventaja de filetics es que consta de sesiones de entrenamiento demasiado cortas, normalmente dura unos 30 minutos y tienen más de mil variaciones de ejercicios. Además, se ha demostrado que 81 minutos de entrenamiento semanales de entrenamiento HIIT produce los mismos beneficios anaeróbicos y aeróbicos que un entrenamiento cardioeróbico de 300 minutos semanales. Además, ¿qué hace filetics diferente? Es que funciona a pesar de que el entrenamiento sea demasiado rápido y no dure mucho, los resultados se pueden conseguir en periodos de tiempo muy cortos. La mayoría de transformaciones conseguidas por diferentes atletas en todo el mundo han sido en tan solo un periodo de entre 12 a 15 semanas. Además, Freeletics es una forma de entrenamiento de bodyweight. ¿Esto que implica? Que no necesitamos ningún equipo para poder entrenar. Hay algunos casos que pueden necesitar una barra, una colchoneta o una pared. Pero la mayoría de ejercicios, como son de solo peso corporal, como lo son las pull-ups, las push-ups, las squats y los sit-ups, no tenemos excusa para no realizarlos en la comodidad de nuestras casas. Existen dos maneras de utilizar Freeletics, Esa es la manera gratuita y la manera paga. En la manera gratuita vamos a tener acceso a muchas rutinas de la aplicación, no son todas, pero son la mayoría. La ventaja de eso es que podemos probar diferentes, ver a qué nos podemos adaptar y nosotros mismos podemos diseñar nuestro plan de entrenamiento. Y mismo está la versión paga, la versión con el coach. Este es un coach virtual que va a ir diseñando nuestras rutinas semana a semana y se va a ir adaptando a nuestro nivel de fitness. Esto implica que no importa si somos principiantes, intermedios o avanzados, es una aplicación que se va a adaptar a todos, ya que al finalizar nuestras rutinas, el coach nos va a pedir una retroalimentación de cómo fue nuestro rendimiento. Con esta retroalimentación, el coach va a diseñar una nueva rutina para la próxima semana. La aplicación de Gym y Running se van a basar en el mismo principio del HIIT, solamente que va a ser adaptado a cada una de las disciplinas. Gym, solamente vamos a necesitar una barra de pesas con sus discos y para Running unas buenas zapatillas para correr y toda la motivación para hacer comenzar el cambio de estos días. Bueno, y con todo esto, ¿qué espera para probar esta exitosa aplicación? Si desean iniciar con la versión de prueba, adelante. Tienen varios ejercicios para probar y ver si les gusta. Pero si desean adquirir la versión completa, les dejaré un enlace con un 20% de descuento en la descripción del video. ¡Aprovechenla! Algo muy interesante de Freeletics es que por la compra de un coach van a tener acceso a Bodyweight, a Jim y a Ron. Asimismo, existe otro plan que les va a dar los tres coaches, además del de nutrición. Tengan en cuenta que el plan de Freeletics es mucho más económico que pagar un gimnasio o contratar a un entrenador personal. Así que, ¿qué esperan para comenzar el cambio en sus vidas? Suscríbanse, denle like a este video y nos vemos en la siguiente oportunidad.